Ahora vamos a jugar Labyrinth of Nightmares O sea, antes de los 25 As I wander aimlessly I hear a I hear voice, whispering, a voice whispering, whispering in my ear find the seven I find myself in a the dark nightmare open. Trapped in an endless labyrinth of identical oh. wars hmm. I don't know World how I got war war here But I feel like chance. I have to find a way out Ok, eso fue muy extraño. ¿Un minuto? Ah, antes de los 25, mientras deambulo mi rumbo, escucho una voz susurrando en mi oído. Ok. Pues a mí nadie me está susurrando, gracias a Dios. No, es de una araña asquerosa. A ver, hay que movernos. Porque... Ay, guácala la bestia. Blah. Ay, no sé, no sé. ¡Qué buen grito, güey! Mejor unos por aquí. No oh, mames, buenísimo. Sí, me daría mucho culo. Me da un culo de todas maneras. Estar aquí. Auxilio. Auxilio. Ok. Ok, tenemos que aprendernos el camino. Ya me perdí. Ya no recuerdo dónde estoy. Ok, vengo de atrás. No, pues sí. ¡Ah, su madre! Está. ¡Ah, está terrible, ¿eh? No manches, no lo puedo creer. ¡Ah! Keys found siete. ¿Siete llaves? ¿Por qué no había leído eso? O sea, encontré una puerta. Vengo de allá. Pero me llama la atención este brillo verde. ¿Qué es esto? ¿Es una pared? Soy inmortal no Soy inmortal hasta que pasen 25 Uy, oh, no va a estar Difícilito, ¿eh? ¡Un coso! ¿Qué es este coso? Really pues claro, pensó. <risa> Maldito, oh, ya Maldito. Okay. I oh, hear lo. the sound of footsteps approaching, but I couldn't see anyone. Terror consumed me, and I tried to run, but it seemed like I was stuck in the same place. Que no puedo tomarla. Ya determinación is admirable. But it is useless in this world. Nobody has ever escaped from here before. And you will not be the first. Ay, ok, ok, ok. Igual dice. Que llevo una. Ok, ok, ya entendí ya. Crazy. Ok, entonces quizás. Por allá, por donde me gritaron, pudo conseguir otra, pero me vine para acá. Aquí es... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Aquí es el principio otra vez? ¿O no? Aquí es donde había escuchado el grito, ¿no? ¡Ay! Creí que el piso estaba rarito. Tiene fin... The universe, ¡Au! ah, ok, me está lanzando cosas, ¡Oh! hijo de tu madre, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? qué tengo que hacer, caramba, buscar una llave, ¡Ay! no lo sé. No veo nada en el piso. Pues aquí casi no me hace daño. Mira. Me puedo quedar aquí y no pasa nada. Oye, oh, yeah, pero cómo le hago? Hmm. Why do you keep trying? You will never be strong enough to win this game. Ok. A ver, ahí puedo pasar después de este. Hay paso. Ah, su. No mames. Casi, casi, casi. No lo puedo creer. An <gasps> me. I didn't know how I got there o how to get out. Fear sí, uncertainty uncertainty la no. Ok. Fue muy raro. Y ahora perdí totalmente el camino. A su... hoy. Unos ojos... ¿Qué? tiene que tocar esa cosa I No puedo creerlo. <laughs> <I got> there, <laughs> but everything was confusing and blurry mind. felt hostile place. Sí, sí, bye. Your fear is the only thing that keeps you here. Without it, you would be an easy target for me. En serio? Yo diría que sería todo lo contrario. Que no puedo entrar a la luz. Todavía no soy una iluminada. Hablando de magia. Agua. Agua electrificada. Y aquí vengo ahí. Right. Necesito la llave. Aquí siempre hacen cosas bien raras, ya le piqué a la cosa. Ahora qué, ¡Ah! el llave, el llave es chingarito. Me faltan un montón. Me faltan tres. ¡Qué desesperación! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Estoy más muerta que muertín ah, okay. Ah, esta nunca la pasé. Oh maldición. No, me estoy rebalando. Brinca. Bueno, por abajo. La llave, la llave. I was lost in an endless labyrinth. The walls were all the same. Y no pude encontrar la salida. Cada paso que tomé era incierto. Y no sabía si iba en la dirección correcta. Me queda menos de un minuto. <risa> ¿Van a soltar al rey, verdad? ¿Va a venir a por mí? Eso sería muy divertido. <risa> I found you. Oh. oh eras un cerdo. Se <ríe> suena más como un <ríe> Me faltaron ya llaves. que mala la onda. Pues así. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí por ver, para acompañarme un ratito, asustarme, a romperme la cabeza para saber qué tenía que hacer. Espero que se hayan asustado Divertido Yo soy tochi Y nos vemos Muchas gracias Adiós Adiós